Muy buenas. En este vídeo vamos a ver algo que llevamos mucho tiempo esperando, que es poder disfrutar de las aplicaciones de Android dentro de Windows, de Windows 11, sin tener que hacer ninguna instalación extraña. Vamos a ver cómo se puede hacer. Lo primero nos vamos a abrir el Microsoft Store. Entonces buscamos Store en nuestra barra de herramienta y nos aparecerá la aplicación de Microsoft Store. La abrimos. Como sabréis, Microsoft Store contiene todas las aplicaciones que se pueden instalar de forma nativa en Windows. Pero para instalar las aplicaciones de Android, la forma como Microsoft ha considerado que es la correcta es utilizando una tienda adicional de Amazon, el Amazon App Store. ¿Qué es el Amazon App Store? Pues es la que nos va a permitir instalar aplicaciones de Android dentro de nuestro equipo. Por lo tanto, el primer paso será pulsar instalar. Aquí nos dice que como vamos a trabajar simulando la máquina Android, necesitamos virtualizarla y esto solo se va a hacer la primera vez. Por lo tanto, dice que para empezar necesitamos permiso para configurar la virtualización dentro del equipo. Y eso nos permitirá instalar aplicaciones móviles y solo habrá que hacerlo una vez. Pulsamos configurar. Y una vez terminada la configuración, nos dice que para que funcione, necesitamos que el subsistema de Windows para Android de Microsoft esté funcionando y hay que descargarlo. Pulsamos descargar. La descarga tarda unos 5 minutos. Hay que ser un poco paciente. Y listo, ya lo tenemos y pasamos al siguiente paso. Lo siguiente que nos pide es que reiniciemos el equipo para poder terminar de configurarlo. Pues reinicio y volvemos en un segundo. Ya estamos de vuelta, una vez reiniciado, vamos a ver. Vamos de nuevo a Amazon. Todavía no está instalado. Vamos a instalar. Esta vez me pide de nuevo dos pasos que creo que son los que habíamos hecho antes. Vamos a intentar de nuevo. Y ahora sí, una vez instalado, me aparece abrir Amazon App Store. Vemos que esto aparece en el subsistema de Android de Windows. Está arrancando. Y parece que para identificarnos tenemos que usar las cuentas de Amazon. algo muy curioso que ha pasado es que no podía ni capturar la pantalla, ni con OBS capturarla mientras que estaba pidiéndome el usuario y la contraseña de Amazon. Básicamente lo único que he hecho es meter usuario y contraseña. y Entonces aquí estamos ya dentro de el, del ABP Store de Amazon. Y aquí se supone que todas las aplicaciones que tengamos dentro del móvil que estén dentro de la tienda de Amazon podrán ejecutarse dentro de de Windows. Vamos a hacer una prueba con Google Keep si sí, vemos que si sí, hay bastantes aplicaciones esta será Google Keep, Usaremos, podemos ver la descripción y pulsamos obtener. Nos pide información de permiso, igual que si fuera Android, pero en una ventana emergente. Un aviso de que podría no funcionar. Y ya nos pide los datos de nuestras cuentas de Google para poder identificarnos dentro de la aplicación. Y después de meter los datos, pues vemos que tenemos aquí funcionando eh, la aplicación sin problema. Creo que podemos crearnos una nota, por ejemplo, lista de la compra bueno, este sería un ejemplo de aplicación, vamos a abrir otro no todo el mundo quiere aplicación de productividad y podemos probar algún juego vamos a ver alguno que tenga algunos requisitos de gráfico como el final fantasy Vemos que esta aplicación requiere bastante espacio. Pero ahí está. Con su sonido bien integrado. Bueno, y parece que sí que hay muchos juegos, buscando en como ajedrez, coches y la mayoría gratuito, Bueno, igual que si fuera en Android. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, he intentado ser lo más breve posible, pero explicando los pasos que hay que seguir para poder hacer que en nuestro PC ejecutemos las aplicaciones de Android. No cualquiera, pero sí las que estén dentro del Amazon App Store. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, que os suscribáis, que pulséis la campanita y nos veremos dentro de poco. Hasta pronto.